Me no quien quinto por fin. A ver si subiste te salga. Aunque sea una fata. Aunque sea con otra. Porque ya no lo veo. dime tu día, y, me ve, que te atuque, y my, ¿cómo te fue? Otro mensaje, ya te pero no lo ves. Y tal vez estás solo ocupada. yo no me estoy preocupada. Pero entiendo si estás cansada. Perdóname por ser tan pesada. Es que ya pasaron días, semanas y meses. Y tu recuerdo no desaparecen Se pasea por mi mente, me te la pase, Invadiendo mi mente pa' que reírse. Y es que la puerta. La está abierta, bonita Esperando a que vuelva Una marioneta Tú tienes la cuerda a mi mami que yo sentí Muy probable que yo pierda Y tras Y ahora no sé qué hacer Y otra vez Fue por lo que hice Y ya perdí la fe De volverte a ver Y entonces poco yo me preguntaba ¿Qué era lo que no te gustaba Yo entiendo que yo reclamo sí, claro, sí. Algo que tú ya me da Es que la experiencia pasada A mí ya me dejaron traumado Se reflejan en cada cala en cada canción que te da Y es que desde ti desconfía Aun cuando decías que me amas Quién quemaba todas las cosas mami que tú me dabas Pasé el tiempo y la pena se agrava. Ya sentí que esta mierda no me agrada. ¿Cuál eh. es, es esta mami? ¿Cuál es esta mami? sin nueve tres.